Estamos aquí señores directamente desde Harro Hotel Casino Donde se van a celebrar los premios KIT. Eh, ya hoy el sábado 11 Viene lo primero que será una conferencia Donde vamos a estar cubriendo todo lo que va a acontecer en esta conferencia Donde habrán varios artistas todavía No he mencionado los artistas que estarán presentes Pero ustedes van a ver con, luego, de, luego de este reportaje Cuáles son los artistas que estarán en esta conferencia Además van a haber muchas ver mucho, mu muchos comunicadores que estarán trabajando aquí ...que son dominicanos, así como Carolina Aquino... ...y otros comunicadores que van a trabajar para los Premios Hit... ...y mañana sigue de nuevo con una conferencia... ...donde va a estar Santiago Matías... ...y algunas figuras de YouTube y de Instagram... ...muy famosas de Colombia... ...así que la persona no se puede mover de ahí... ...de los Premios Hit de, de HTV... ...y recordarles estamos gracias a Ávalo, discotet y también a San Fabián San Rafael que nos ayudaron a, eh, con estos patrocinios También tenemos que agradecer a Brooklyn Barbecue Shot. Y por último tenemos que agradecer a Star Liquor Store. Y recuerden a las personas que seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Donde ustedes van a ver todo lo que está aconteciendo en estos Premios Hit 2019. Así que vamos a ver todo lo que va a pasar en esta conferencia. De ahora en adelante, eh, suscríbete al canal. Dale, señor, aquí estoy con el menor, menor. ¿Es por el nombre, por el tamaño, por la edad? <risa> por el tamaño el menor de... y por la edad también. Eh, ¿De qué país eres? Soy de Honduras, orgullosamente catracho. Catracho. Yeah, yeah. ¿Es, eh, ¿Es famosa mucho la música urbana allá? Claro, manito, claro. Es que la música, tú sabes que la música es mundial. Los artistas de República Dominicana están muy metidos allá, ¿me se me dio la oportunidad de estar aquí. Mi música, le abrieron la puerta a mi música, me escuchan y me siento muy contento hermanito, bendecido, bendecido. ¿De dónde vienen tus influencias musicales? Mi influencia musical, uh, de Jamaica, reggae, danza, pero yo soy un artista versátil, canto reggaetón, canto trap, puedo hacer bachata, puedo hacer de todo un poco. De todo un poco, entonces ha grabado eh, eh, con dominicanos de aquí? Sí, he tenido la oportunidad de... De, de hacer una colaboración con Amenazi, Olvidarte se llama el tema, que ha sido muy bien recibido de parte de, de mi gente dominicana, que los quiero mucho en verdad, que me han demostrado apoyo y mucho aprecio en las redes sociales, me han escrito me dicen: Mira, te escuchamos aquí, un saludo desde la República Dominicana, también me tocó la, la oportunidad de grabar con el Alfa. Con el Alfa grabar. Sí, Fantasía, Fantasía se llama el tema, búscalo. Búsquenlo en, la red, en mis redes sociales, en YouTube, Fantasía, Sale, Alfa, Menor Menor y Larry Over. a pues, pasar pues, un súper tema porque estará incluido Larry Over también. Con, sí. a, aparte de Larry Over, ¿qué otros artistas boricuas eh, están pensando grabar o ya tienes tema? Nada, tengo tema con Farruco. Muévete, Muévete se llama el tema. Um, ¿Saliste de nuevo alude de Farruko? Eh? Por, la, por la influencia musical que no, tu Gangali No, no tuve la oportunidad de salir en Gangali pero él salió en mi álbum, en Trinity La Marca, que es el álbum que nosotros estamos promoviendo ahora mismo, Trinity La Marca. Tiene 16 temas, lo pueden encontrar en Spotify, en todas las plataformas digitales favoritas. Y bueno, de, ¿para qué? Me siento muy agradecido con Dios, muy agradecido con la vida por estas oportunidades que me dan. Manito, sin palabras. Bueno, antes de que tú digas tus redes sociales, para personas te sigue. ¿Cuál es tu próximo tema? ¿Cuál es el que vas a promocionar ahora? ¿Tu video para que te busquen en YouTube? Sí, bueno, uh, tengo un tema y un video por hacer. Creo que es tú y yo, ama. Um, como te digo, el menor a ti te ama, ah, ah, ah, te extraño aquí en la cama, ah, ah, ah, brr, el menor oh, menor, menor, el menor, yeah. le mete menor, el menor le mete, le mete, le mete, le eh, uh -huh. mete. pueden seguir en las redes sociales, en mi Instagram estoy como official menor menor con doble F, en Facebook menor menor, en YouTube, Menor Menor TV, así que tienes que suscribirte, activar la campanita. Mira, nosotros estamos haciendo música para ustedes, aparte que nos gusta, nos entretiene, pero ustedes se merecen lo mejor de mí. Brr, se callaron. Alex Mendoza, ¿cómo estás aquí en República Dominicana? Un placer, bien, súper contento, contento de poder estar aquí con ustedes, en este país tan caluroso, tan rico, que se siente el calor, bien bien, bien contento de poder estar en los Premios Hit. Y nada, me, llevo una me voy a llevar una experiencia bien cabrona. ¿Es tu primera vez que vienes a Republicana a pasar que a colaborado con Dominicano? Es la tercera, la, la tercera vez, eh, me siento bien, bien, bien contento, la primera vez vine a cantar con Dylan y Lenny cuando eran un, un dueto, eh, la segunda vine por los premios hit y ahora la tercera. Okay. Tienes tema con dominicanos, veo que tienes un tema con, con el nene Sí, mira, el, con el nene tengo un tema que se llama Imaginándote eh, Está en mi canal de Youtube que sale Mendoza Music para que, les, para que la gente vaya y lo busque por ahí eh, Tengo una muy buena amistad con el nene, hice una buena amistad eh, Aprendí mucho de él, me gusta el flow de él Así que logramos hacer un buen tema, que el tema ha funcionado eh, Y ahora promocionando el tema con Fanny Lu ¿Qué que, es un tema ahora con Fanny Lu? Claro, es mi, eh, mi más reciente sencillo, el último que, que lancé antes de lo, de lo nuevo que viene Se llama Vuelvo por ti Es Guatemala y Colombia Al tema le ha ido bastante bien El videoclip oficial es una caricatura Que en verdad me atreví a hacer algo diferente Que muestra una historia de amor Que yo sé que a mucha gente le va a gustar eh, eh, Hay personas que... ¿Entienden que el género urbano solamente está en Puerto Rico y ahora en Colombia? Claro. ¿Se ha extendido un poco ya y hay más exponentes de diferentes países de América? Claro, mire, yo creo que, que eh, Puerto Rico es eh, quizá la, la, la casa, Panamá, Colombia, hoy, hoy día RD también. Eh, yo soy de Guatemala, eh, representando Centroamérica, la región donde quizá pues no se conoce mucho de, de artistas urbanos en la región pero mira yo tengo ya casi siete años trabajando, diferentes eh, colaboraciones con Dylan y Lenny, con Justin Quiles, con Fanny Lu, con el Nene el tema de Larry Ove ya tiene 6 millones de visitas, se llama con Larry también que se llama Estapa Mí, que pues ha ido dando como una cierta apertura eh, en mi carrera y en la región Centroamérica por ahí también estuvo aquí el menor menor que es de Honduras, que lo tiene, claro que son los claro, de que mira es de, Está firmado con Carbon, con Farro, y le han dado pues, la oportunidad no solo pues, de, de exponerse en Honduras, sino también en el mundo entero. Y yo creo que haciendo cosas que, que valgan la pena, que llamen la atención, eh, y perseverando, ¿No se que llega. ¿No que se va en, en casi ya solamente en los boricos? ¿no? Mira, los boricos siempre han sido pues, los que han puesto el género a otro nivel, los, los que lo comercializaron, pero hoy día nos han dado la oportunidad también a, a, a diferentes artistas que hemos creído en el género y que estamos haciendo cosas diferentes, a mí me gusta cantar, y yo pues no, no solo trato de rapear, sino cantar y que se escuche bonito en el reggaetón. Bueno, eh, los próximos proyectos que tienen tú yo Ale, eh, ¿qué viene? ¿Qué tiene nuevo para tu público? Bien contento, estoy terminando mi tercer disco en Miami, eh, por ahí viene el primer sencillo que se va a llamar Adicto de Ti, eh, creo que me siento totalmente dif diferente a lo que había hecho antes. La experiencia que hoy día tengo no, no solo pues a nivel vocal, a nivel intérprete, eh, sin, eh, a nivel composición, producción, Creo que va a estar plamado en este disco que viene ahora en junio, así que me siento bien contento. Bueno, invita a la persona que te siga en tus redes sociales. Arroba Ale Mendoza Music, Ale Mendoza Music por todos lados, YouTube, Instagram, arroba Ale Mendoza guión bajo GT Twitter. Y Ale Mendoza por donde tú quieras, por ahí le das follow y ahí estamos en contacto directo. Gracias Alex, de verdad que sí, es mucho éxito para ti. Placer, dale pues. Manny Cruz, ¿cómo te sientes hermano? Bien, bien, gracias, ¿y tú? Qué bueno. bueno. Viéndote aquí en estos premios internacionales, ¿cómo te sientes? Eh? No, imagínate, muy contento, muy contento. Esta es la segunda, bueno, la tercera vez que estoy aquí. Bueno, la primera vez que estoy nominado como mejor artista norte. Y de verdad que muy, muy ansioso de, de que llegue el lunes. Y bueno, nada, celebrar con todos estos artistas eh, nacionales e internacionales también. Te vino soberanos y estoy viendo cada día más logro tuyo, cada día más. Después que estás como solista, ¿sientes que, que diste un buen paso? Oh, imagínate. ¿Qué te puedo, ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Sí, uno. Ahora el grupo ahora fue algo increíble. O sea, fue una tremenda escuela. Yo no, no cambiaría ninguno de mi ningún pasado mío. Tú sabes de todas las agrupaciones que no estuve. Esperaba. Pero imagínate, o sea, ha sido una locura, estos dos años para acá que tengo como, como, como solista, o sea, lo que ha pasado ha sido increíble, no solamente en el ámbito como cantante, sino también como compositor, o sea, de verdad que Dios me ha bendecido grandemente eh, y me siento muy contento con lo que está pasando ahora mismo con El Merengue, o sea, con, con eh, mi proyecto que ha, ha ido en ascenso, en, en ascenso muy rápido. Y que sea con el merengue, pues eh, doblemente, eh, eh, para mí es de doblemente felicidad, de verdad que sí. Bueno, dice que trabaja mucho las la composiciones. Entonces, ¿qué artistas vienen próximamente para tú hacer composiciones? Eh, bueno, estuve trabajando con otro, nuevamente con, con Royce, con Prince Royce. Eh, en, en lo que será, bueno, su, su nueva producción, con mi hermano Daniel Santa Cruz, eh, también tuve la oportunidad de trabajar con Mafio y, y con Aikon hace unos, unos, unos meses atrás, y nada, o sea, siguiendo trabajando también, para el Torito tengo algo también por ahí, eh, y nada, muy, muy contento, porque, como te dije, no solamente en el ámbito como cantante, sino también eh, como compositor, me está yendo muy bien, y voy a seguir escribiendo para, para mí y para otros artistas. A ver, veremos un día humano y haciendo una fusión, una combinación urbana con un artista urbano Sí, claro que sí, claro que sí, a mí me encanta, a mí me encanta, mientras la letra sea limpia, a mí de verdad que me encanta, porque ese es el único problema que yo tengo, a mí me encanta todos los géneros musicales, pero ya cuando es muy explícito, muy, tú sabes, no, en realidad no no, no es muy de, de, de mi agrado, pero sí me encanta, o sea, me encantaría, vamos a suponer con Shadow Blow, eh, con Mark B también me encantaría hacer algo, o sea que nada, Y los dos son muy amigos míos, o sea que vamos a ver cuando, cuando hacemos esa colaboración. Bueno, lo nuevo que viene es tuyo, hermano, bueno, bailando contigo el, el nuevo sencillo que estoy promocionando ahora mismo, Merengue también eh, Vengo también con un tema con mi hermano, Daniel Santa Cruz Que, que también estoy muy, muy emocionado con, con, con eso porque hace mucho que tenemos este proyecto en mente Y, y nada, o sea que de verdad que viene más Merengue ahora en el concierto? Puede ser Sorpresa para <risa> Manny, gracias, de verdad que sí, mucho éxito para ti, de verdad te está yendo bien y estás representando a la republicana a nivel nacional, a nivel mundial con todas las composiciones que hace. Muchas gracias. Un abrazo a toda mi gente de Telenor, se les quiere mucho, ¿eh? Yo, Mr. Paul, ¿cómo Pues Mr. Paul, ¿qué viene ese nombre, Mr. Paul? Mr. Paul, eso quiere decir señor Paulino. Señor Paulino, sí, sí. Yo soy Paulino. ¿De dónde usted reside, Mr. Paul? Resido ahora mismo en, aquí en Santo Domingo, estoy por ahí por San Pedro Macorís y, y todo el mundo. Andamos da, llevándole música buena al mundo entero. Háblame un poco de tu música, Mr. Paul. Mira, yo soy urbano y tengo unas cuantas canciones que son muy buenas. Por ahí hay unos videos, por ahí está si vuelve. Eso es, si te rompe el corazón así, tú le dices, porque si tú vuelves, ahí si tú vuelves, la vamos a pasar. Muy bien, eso son canciones. ¿Usted usted canta, Mr. Paul? Claro, claro, y, y soy canto natural, te usted puedo no cantar aquí. ¿Usted rapea? ¿Usted es un, un urbano completo? Completo, yo le, hago, yo, yo, le hago, yo, yo le hago todo, hermano. ¿Cuáles son los nuevos temas que Mr. Paul viene a traer ahora? Por ahí viene una canción, que ¿Por qué me dejaste? Viene otra canción, ¿Por qué te hace la difícil? Cuéntale, vienen muchas canciones buenas por ahí, en un repertorio que traigo. Mr. Ponte, te voy a usted está amargado eh, de amor. <risa> Uno siempre tiene su, corazo, su cosita en el corazón. Sus temas son como muy involucrados a eso. ¿Son vivencias, eh, le ha pasado, son, eh, son temas eh, vi vividos? Yo quiero ver a qué hombre no le ha pasado algo. ¿Eh? A todos no ha pasado algo. No ha pasado sí, algo. lo que pasa es que a algunos le contemos, pues pero yo soy sincero, yo le digo claro. ¿Y el tema que está promocionando ahora mismo? Ahora mismo estoy promocionando un tema muy bueno, que si vuelve, viene un video por ahí, a mi modo. También estoy promocionando Cuéntale, también Tú te lo pierdes, son un, muchas canciones buenas. Tú te lo pierdes, usted, usted se cotizó ahí, Mr. Paul. Dice ahí en Tú te lo pierdes. Usted con el flow y con el estilo eh, siempre elegante, Mr. Paul. Tú sabes cómo es, mijo que uno tiene que tratar de mantenerse y uno como artista uno tiene que cuidarse también, tú sabes cómo es esto. Mr. Paul, eh, ¿viene a hacer una, ah, perdón, una colaboración con algún exponente urbano? Eh, ahora mismo tengo como tres canciones que vienen, una, vienen unos friturios por ahí, pero tú sabes que no podemos hablar todavía. Pero sí tengo un friturio ahí con Alex station que es mi hermano y socio, que estamos también tratando de, de, de firmar unos cuarto artistas tanto aquí como en los Estados Unidos, en cualquier lugar, sea artista bueno, sea talento bueno, vamos a ver cómo podemos... Eh, captar algunos talentos buenos para firmarlo Y que haga música buena también ¿Qué te opina Mr. Paul de los lo urbanos de ahora De, de los exponentes de ahora, del de alfa, el mayor eh, ¿Cuál es su opinión sobre esos, esos urbanos que están ahora mismo en la palestra pública? Esos muchachos son buenos todos Son muchachos fajadores y Esas personas sí yo las miro Porque ellos se fajan, los muchachos se fajan Y hay que darle, hay que darle su punto Gracias Mr. Paul Vamos para que, usted, para que lo sigan en sus redes sociales Vamos a ver sus redes Estamos en Instagram, Mr. Paul Paulino, y en todas las redes lo pueden buscar a sí mismo, que por ahí también encuentran los discos, lo pueden bajar, y que le den para allá, que no se van a arrepentir. Gracias, Mr. Paul. Gracias. ¿Cómo estás, Cauti? Todo bien, todo bien. Agradecido con estar aquí, saludado a todo el mundo. Eh, un artista nuevo ya proyectándote a nivel internacional, ¿cómo te sientes aquí en los premios Hip? Eh, súper contento de estar aquí, yo digo que es una oportunidad súper grande, con mi corta carrera, lo que llevo un año sacando música a las plataformas y siempre agradecido con todo lo que se da, con todas las oportunidades, porque digo que son bendiciones. ¿Cómo tú ves el movimiento ahora a nivel internacional? Ya que muchos artistas boricos ya se ha travesido de manera global, ¿cuál es tu, cuál es tu norte a seguir? Eh, mi norte es obviamente llevar la música a todas las partes del mundo que la pueda llevar. Eh, estamos pasando por un momento bonito en la música urbana, se han roto barreras, eh, hay colaboraciones con artistas de Estados Unidos, que antes no pasaba eso. Y yo digo que llevar mi música a otro nivel, gracias a Dios mi primer éxito fue Tato Gucci, que fue el tema que se fue mundial. Y luego de eso ahora estoy buscando llevar música igual que Tato Gucci, ¿me entiende? como que se vea en ese nivel mundial, pero obviamente seguir con una consistencia que es lo que busca cada artista. Tú como artista eh, nuevo en, en este momento, ¿tú lo ves difícil para eso, esas personas que quieren entrar en el género a, a pesar que hay muchos exponentes? Yo digo que la música es impredecible y simplemente hay que trabajar duro y si el público te acepta, el público te acepta, ¿me entiende? Y no hay no hay forma de que tú no funcione con, con la música. Sí hay muchos exponentes, sí la música está súper rápida en las redes sociales, pero yo digo que simplemente trabajar duro y traer una propuesta nueva a la mesa, que no sea más de lo mismo. ¿Qué, qué artista te gustaría colaborar con ahora? Eh, obviamente siempre menciono a Yankee de Puerto Rico porque es el número uno, eh, de todos los tiempos, Daddy Yankee, Don Omar Teo Calderón, son artistas que pues, influenciaron mucho en mí que colaboraciones con ellos pues serían más, más que colaboraciones, serían un sueño cumplido obviamente de Bad Bunny porque hace cosas diferentes y acá de RD siempre menciono Al Alfa y siempre menciono a Mozart La Para, que fue el primer artista de República Dominicana que yo escuché esos son los temas tuyos que viene Cauting ahora? Por ahí está Lola que es el nuevo sencillo y por ahí viene un tema con Joey Randy que se llama Payasita y muchas colaboraciones. Tengo un tema con ejo, tengo un tema con farruco tengo un tema con Justin Killer. So que Este año es completo de colaboraciones y juntes que yo sé que la gente quiere escuchar. Bueno, quiero que te despidas y que invites a las personas que te sigan en tus redes sociales y te busquen en YouTube. Claro, claro. El doctor Cautiverio en todas las redes sociales. arroba Cauti, C-A-U-T-Y al final. Ahí me consiguen todas las redes sociales y Cauti TV el YouTube. Aquí estamos con Los Blanquitos. Bien, okay. ¿cómo se sienten en un premio internacional como los premios Kit? ¿Están nominados eh, o vengan a presentar una categoría? Sí, sí, sí. Venimos a presentar una categoría, eh, aunque no estemos nominado es una invitación que nosotros apreciamos mucho porque sería nuestro primeros premio internacionales, entonces nada, estamos aquí y estamos muy orgullosos y muy contentos. Ya, yo lo vi en Los Soberanos cuando ganaron su premio y de verdad eh, vi cómo se fueron con el público, le agradecieron a su público, pero mucha persona, hubo muchas personas, muchas críticas, ¿qué ustedes dicen de eso? O sea, eh, mira, eh, parte de la música es que tú tienes que aceptar todo lo que venga, tú sabes, bueno o malo, y tú tienes que ver la manera, de que tú, la manera de que tú lo manejas, entonces nosotros aceptamos de que, no siempre la vamos a gustar a todo el público, el público que no va a aceptar nuestra música, entonces nosotros nos concentramos en el público que sí, e intentamos hacer mejores cosas para poder penetrar a otro público. Bueno y realmente, o sea, como él dijo, realmente la música tiene su gusto, como quien dice por ahí. Nosotros, independientemente de eso, somos fanáticos del género urbano dominicano, si tú quieres leer el aquí atrás, Pop y o sea, o sea que ya es una combinación de los pop y los guau eso es para que la gente la gente ha armado ahora un, un, un sistema que es como lo pop y contra los guaguaguas negativo nosotros somos pop pero somos por 100% de la vuelta señores sí, y al final es lo que Beto dice nosotros somos lo que sea es que a, oye a mí no me gusta esa división que si o tú eres pop y si tú eres guaguaguas Aquí todo el mundo, todo el mundo, señores, y el premio realmente. Él sí, él sí es más pop y otra cosa, pero yo soy un guaguao, yo soy un guau, guau. Vimos que hasta Don Miguelo y ese comentario, Don Miguel, ¿cómo te lo ven? No, tú sabes que no mucho respeto, Don Miguel es uno de los pioneros de la música urbana, entonces somos fanáticos de Don Miguelo. Es un comentario que él hizo, de lo que él piensa, lo aceptamos. Y nada, aquí estamos aquí. Felicidades también por tu carrera y todas tus bendiciones. Bueno, esos son los temas que vienen para ustedes, muchachos. Y si viene una colaboración directamente con otro urbano, sabemos que hicieron con una con Marby. ¿Pero viene con otro urbano? Viene, viene realmente un álbum completo el 31 de mayo. 16 canciones, 3 que ya han salido, eh, 13 nuevas. Tiene de todo ahí. Tú vas a tener trap, vas a tener reggaetón, vas a tener romántico. Hay cuatro featuring. Les... Bueno, solamente te voy a decir uno. Leslie Grace. Ustedes vienen grandes ligas, muchachones. Dicho de felicidades y que me alegra verlo aquí, lo vino soberano y verlo con un premio internacional. De verdad, eso es un logro para todos ustedes. Ahora, eh, quiero que canten un poquito la canción que es de ustedes que estaba promocionando ahora. Sí. Ella me votó para la calle, se llevó los cuartos y me dejó sin nada. Ahora estoy saliendo con alguien. de si repente me dice que quiere regresar. Ya, yo aquí están los blanquitos, los que eran pop, y los han guapo. Digo, pop y guapo. Y Mark B. Telenor, ¿qué es lo que? ¿Cómo te sientes Mark B aquí en los premios HIT? ¿Nominado? Sí, nominado, gracias a Dios, estamos ahí como revelación del año y también vamos a, a presentar una categoría. Feliz de que me hayan tomado en cuenta un dominicano representando en estas aguas de Latinoamérica. Premio HIT, es este algo de verdad muy importante que es lo que nos va a ayudar a nosotros a dar el próximo paso. Bueno, aquí que están en los premios HIT, ya como un premio internacional, y ¿te ves con más premios internacionales? Wow. Si nos seguimos codiando con todas estas personas, yo creo que sí. Yo creo que esto es parte del negocio. Que mucha gente dice, no, por qué los dominicanos nunca están ahí? Porque nunca vamos a estos lugares, nunca damos la cara, nunca hacemos el negocio adecuado. Eso es lo que estamos haciendo aquí, haciendo los negocios, siempre manteniendo una conexión, mandándole las canciones para que no nos miren. Así que no nos miran, si ellos no saben de nosotros, nunca van a, nunca nos van a nominar. Eso es lo que estamos haciendo, dando la cara. Dice Barbie que tú eres uno de los artistas que en streaming, en Spotify, tiene más visitas. ¿A qué se debe que tú lo consigues, que tú lo has conseguido y otra tita que te, tal vez en lo popular está pegados y no lo logran? La música, la música, realmente hay una diferencia en lo popular, en lo que gusta en solo República Dominicana y otro en lo que gusta en México, que tengo mucho oyentes, en Chile, en Perú, en Ecuador, allá es que más me escuchan y es por la música que yo hago, que siempre trato de darle un reggaetón de vez en cuando, o un dembow hasta más comercial, más bonito, tú sabes que los dembow míos son bien bonitos como el último hoy, eh, un tema bien comercial que tiene colores que lo puede entender cualquier gente. ¿Cuándo sale la canción tuya con secreto Que vimos que la, la, la anunciaron pero todavía no ha salido. Sí, eso bien está hablando con secreto ahora, o sea es que él le gusta dedicarle cariño a la canción, está de gira ahora, por eso no la hemos lanzado, porque la hubiéramos lanzado y él no estuviera dándole cariño, o sea, ahora él llega el martes y puede que la lancemos desde que él llegue, así que no, no se preocupen que eso va para la calle, ya está el video ready, ya está todo ready, así que eso nada más es cuando él diga vamos. Hay personas que entienden que tal vez tú en el gusto popular no tienes una gran pegada, que dicen que todo a veces sube y baja, ¿qué tú eh, ¿qué tú crees de esa crítica? Porque realmente yo no me mantengo en eso de que tirar canciones todas las semanas ni todos los meses de, de, y hablando sobre lo mismo, tú sabes y que a mí, a mí me gusta siempre como canciones que yo la pueda pegar un concepto que vamos a poner la última hoy que fue la más reciente tiene un concepto de, de, de bebedera y lo puedo y me lo merezco que se pegó con la chácata so, yo quiero darle calor a eso y después lanzo otra porque es que si le tiro muchas la gente no va a escuchar ni esa que lancé so, a mí no me gusta de que darle tanto contenido, me gusta guardar mis balas, para poder durar más años en esto también, porque es otra. Si lanzamos todo un fuetazo, van a decir, ya me cansé de Malvino, no lo quiero seguir escuchando. Ya para finalizar, Barbic, eh, vimos que hubo un incidente con una persona que supuestamente trabajaba contigo, que hasta se fue a demanda. ¿Qué en sí era lo que le hacía? Porque a dice que él era lo que el caga de agua, el cago de, de caga de agua. Si tú supieras, era, era un buen amigo mío, eh, empezó conmigo antes de que yo estar firmado con Alofoque. él fue uno de los primeros que me dio la mano, en, porque él era promotor en discoteca, y me ayudó a cantar en lugares y, y yo decidí meterlo a mi equipo de trabajo como agradecimiento y si sí, me ayudaba con lo que sea siempre ayudaba a los músicos con lo que sea era como un tipo romario no no no realmente eso fue un error que él cometió hablando haciendo ese, ese tipo de cosas si, si sigue va a durar más de un año en eso esperando porque en verdad él sabe que no le va a salir nadie ahí bueno, espero que, que, que estén todo bien. B, gracias, de verdad que sí, esperamos que ganen estos premios hit, representando a la República Dominicana, así que, nada, eh, invita a la persona con tu nuevo tema. Yeah, a Telenor, activo como Mark B, la gente de todo el Cibao, se le quiere muchísimo, siguen es escuchando mi música. Hoy, hoy, hoy voy a beber, porque puede me lo merezco amanecer, vamos allá.